Toda la obra de Alfonsina Storni refleja dramatismo, lucha y una audacia inusual para la época. Su temática es sobre todo amorosa, feminista y profunda, en donde se refleja un carácter singular. Su muerte continúa la huella de su transgresora personalidad. Su trágico suicidio en las aguas de la playa La Perla del Mar de Plata el 25 de octubre de 1938 le permitió huir de una penosa enfermedad y de la soledad que la invadía. Aunque a mí no hay ni un solo poema de Alfonsina Storni que no pueda gustarme, he seleccionado estos 14 que detallo en la descripción del vídeo en el orden que aparecen. Y ya damos comienzo, espero que sea de tu agrado.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 Alma que cuando está en la primavera dice al infierno que demora, vuelve, caiga tu nieve sobre la pradera. Alma que cuando nieva se disuelve en tristezas, calmando por las rosas con que la primavera nos envuelve. Alma que a rato suelta mariposas a campo abierto, sin fijar distancia, y les dice, libaz sobre las cosas.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 Dientes de flores, cofia de rocío. Dientes de flores, cofia de rocío, manos de hierbas, tú, nodriza fina, tenme presas las sábanas de rosas y el edredón de musgos escardados. Voy a dormir, nodriza mía, acuéstame. Ponme una lámpara en la cabecera, una constelación, la que te guste, todas son buenas, bájala un poquito. Déjame sola, oyes, romper los brotes, te acuna un pie celeste desde arriba, y un pájaro te traza unos compases. Para que olvides, gracias, ah, un encargo. Si él llama nuevamente por teléfono, le dices que no insista, que he salido. Tú me quieres blanca, tú me quieres alba, me quieres de espumas, me quieres de nácar, que sea azucena sobre todas, casta, de perfume tenue, corola cerrada. Ni un rayo de luna filtrado me halla, ni una margarita se diga mi hermana. Tú me quieres Nivea, tú me quieres Blanca, tú me quieres Alba. Tú que hubiste todas las copas a mano, de frutos y mieles, los labios morados. Tú que en el banquete cubierto de pámpanos dejaste las carnes festejando Baco. Tú que en los jardines negros del engaño vestido de rojo, corriste al estrago. Tú, que el esqueleto conservas intacto, no sé todavía por cuáles milagros me pretendes blanca. Dios te lo perdone, me pretendes casta, Dios te lo perdone, me pretendes alba. Huye hacia los bosques, vete a la montaña, límpiate la boca. Vive en las cabañas, toca con las manos la tierra mojada, alimenta el cuerpo con raíz amarga, bebe de las rocas, duerme sobre escarcha, renueva tejidos con salitre y agua habla con los pájaros y llévate al alba, y cuando las carnes te sean tornadas y cuando hayas puesto en ellas el alma que por las alcobas se quedó enredada, entonces, buen hombre, preténdeme Blanca, preténdeme Nivea, preténdeme Casta. Lo inacabable. No tienes tú la culpa Si en tus manos mi amor se deshojó como una rosa. Vendrá la primavera y habrá flores. El tronco seco dará nuevas hojas. Las lágrimas vertidas se harán perlas de un collar nuevo. Romperá la sombra un sol precioso Que dará a las venas la sabia fresca, loca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 Mas, lo que fue, jamás se recupera. Y toda la primavera que se esboza es un cadáver más que adquiere vida y es un capullo más que se deshoja. Pasión Unos besan las sienes, otros besan las manos. Otros besan los ojos, otros besan la boca, pero de aquel a este la diferencia es poca. No son dioses, ¿qué quieres? Son apenas humanos. Pero encontrar un día el espíritu sumo, la condición divina en el pecho de un fuerte, el hombre en cuya llama quisieras deshacerte, como el golpe del viento las columnas de humo, la mano que al posarse grave sobre tu espalda Haga noble tu pecho, generosa tu falda Y más hondos los surcos creadores de tus senos. Y la mirada grande que mientras te ilumine Te encienda al rojo blanco y te arda y te calcine Hasta el seco ramaje de los pálidos huesos. Peso ancestral, tú me dijiste no lloró mi padre, tú me dijiste, no lloró mi abuelo, no han llorado los hombres de mi raza, eran de acero. Así diciéndote brotó una lágrima y me cayó en la boca, más veneno. Yo no he bebido nunca en otro vaso así, pequeño. Débil mujer, pobre mujer que entiende dolor de siglos, conocí al beberlo, oh, el alma mía, soportar no puede. Todo su peso Presentimiento Tengo el presentimiento que he de vivir muy poco Esta cabeza mía se parece al crisol Purifica y consume Pero sin una queja sin asombro de horror, Para acabarme quiero que una tarde sin nubes, Bajo el limpio sol, Nazca de un gran jazmín una víbora blanca, Que dulce, dulcemente, me pique el corazón. Esta tarde... Ahora quiero amar algo lejano. Algún hombre divino que sea como un ave por lo dulce, que haya habido mujeres infinitas y sepa de otras tierras, y florezca la palabra en sus labios, perfumada, suerte de selva virgen bajo el viento. Y quiero amarlo ahora. Está la tarde blanda y tranquila como espeso musgo. Tiembla mi boca y mis dedos finos. Se deshacen mis trenzas poco a poco. Siento un vago rumor. Toda la tierra está cantando dulcemente. Lejos los bosques se han cargado de corolas. Desbordan los arroyos de sus cauces y las aguas se filtran en la tierra, así como mis ojos en los ojos que estoy soñando embelesada Pero ya está bajando el sol tras de los montes, Las aves se acurrucan en sus nidos, La tarde ha de morir y él está lejos. Lejos, como este sol que para nunca se marcha y me abandona, Con las manos hundidas en las trenzas, Con la boca húmeda y temblorosa con el alma sutilizada, ardida en la esperanza, de este amor infinito que me vuelve dulce y hermosa. La caricia perdida Se me va de los dedos la caricia sin causa se me va de los dedos. En el viento, al pasar, la caricia que baja sin destino ni objeto, la caricia perdida, ¿quién la recogerá? Pude amar esta noche con piedad infinita, pude amar al primero que acertara a llegar. Nadie llega. Están solos los floridos senderos, la caricia perdida rodará. Rodará Si en los ojos te besan esta noche Viajero, si estremece las ramas Un dulce suspirar Si te oprime los dedos Una mano pequeña que te toma y te deja Que te logra y se va Si no ves esa mano ni esa boca que besa Si es el aire quien teje la ilusión de besar Oh, viajero que tienes como el cielo los ojos en el viento fundida. ¿Me reconocerás? Hombre pequeñito Hombre pequeñito, hombre pequeñito, suelta a tu canario que quiere volar. Yo soy el canario, hombre pequeñito, déjame saltar. Estuve en tu jaula, hombre pequeñito, hombre pequeñito que, jaula, me das. Digo pequeñito porque no me entiendes ni me entenderás. Tampoco te entiendo, pero mientras tanto, ábreme la jaula que quiero escapar. Hombre pequeñito, te amé media hora, no me pidas más. Bien pudiera ser, pudiera ser, que todo lo que en verso he sentido no fuera más que aquello que nunca pudo ser. No fuera más que algo vedado y reprimido, de familia en familia, de mujer en mujer. Dicen que en los solares de mi gente medido estaba todo aquello que se debía hacer. Dicen que las silenciosas las mujeres han sido de mi casa materna. Ah, bien pudiera ser. A veces mi madre apuntaron antojos de liberarse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 De amor me estoy muriendo, pero no puedo amar. Persigo lo perfecto en mí y en los demás. Persigo lo perfecto para poder amar. Me consumo en mi fuego, Señor. Piedad, piedad. De amor me estoy muriendo, pero no puedo amar. Dulce y sombrío ¿Dónde estarás ahora? Eras tan dulce niño de los cabellos rubios y los ojos de acero Niño que a pesar mío fuiste mi prisionero Oh, mi pálido niño Tan humilde era el beso que besaba mis plantas Con tan honda delicia, con tan límpida queja Que a medida que el tiempo va pasando y se aleja Lo desean mis plantas te quedabas callado en las tardes de oro Cuando un libro en las manos nos ponía tristeza Y luego en mis rodillas caía tu cabeza Como un copo de oro Entonces de tu alma ascendían perfumes Hasta el alma cansada que agobia mi pecho Oh, tu alma, tan fresca como rama de helecho Ascendía en perfumes Niño que yo adoraba Oh, tus lágrimas blancas, que regaban copiosas la palabra imposible. Fui tu hermana discreta, niño triste y sensible de las lágrimas blancas. Como a ti no amé a nadie, niño dulce y sombrío, que lloraste en mis brazos mi desvío prudente. Te amará mi recuerdo inacabablemente, niño dulce y sombrío. Vamos hacia los árboles el sueño se hará en nosotros por virtud celeste, vamos hacia los árboles, la noche nos será blanda, la tristeza leve, vamos hacia los árboles, el alma adormecida de perfume agrestre, pero callada, no hables, sé piadoso, no despiertes los pájaros que duermen, El clamor. Alguna vez, andando por la vida, por piedad, por amor, como se da una fuente, sin reservas, yo di mi corazón. Y dije al que pasaba, sin malicia y quizá con fervor, obedezco a la ley que nos gobierna, he dado el corazón. Y tan pronto lo dije como un eco, ya se corrió la voz. «¡Ves la mala mujer!» esa qué pasa, ha dado el corazón. De boca en boca, sobre los tejados, rodaba ese clamor. Echadle piedras, eh, sobre la cara, ha dado el corazón. Ya está sangrando, sí, la cara mía, pero no de rubor. Me he vuelto a los hombres y repito, he dado el corazón. Frase. Fuera de ley mi corazón a saltos van su desazón, ya muerde acá, sucumbe allí, cazando allá, cazando aquí. Donde lo intente yo dejar mi corazón, no se ha de estar, donde lo deba yo de poner, mi corazón no ha de querer. Cuando le diga yo que sí, dirá que no, contrario a mí. ¡Bravo León, mi corazón tiene apetitos, no razón! ¡Frente al mar! ¡Oh, mar, enorme mar! ¡Corazón fiero de ritmo desigual, corazón malo! ¡Yo soy más blanda que ese pobre palo que se pudre en tus ondas, prisionero! ¡Oh, mar, dame tu cólera tremenda! ¡Yo me pasé la vida perdonando porque entendía, mar! ¡Yo me fui dando! Piedad, piedad, para el que más ofenda. Vulgaridad, vulgaridad, me acosa. Ah, me han comprado la ciudad y el hombre. Hazme tener tu cólera sin nombre. Ya me fatiga esa visión de rosa. ¿Ves al vulgar? Ese vulgar me apena. Me falta el aire y donde falta quedo. Quisiera no entender, pero no puedo. Es la vulgaridad que me envenena. Me empobrecí porque entender abruma, me empobrecí porque entender sofoca. Bendecida la fuerza de la roca, yo tengo el corazón como la espuma. Mar, yo soñaba ser como tú eres. Allá en las tardes que la vida mía, bajo las horas cálidas, se abría, ah, yo soñaba ser como tú eres. Mírame aquí, pequeña, miserable, todo dolor me vence, todo sueño, mar. Dame, dame el inefable empeño de tornarme soberbia, inalcanzable. Dame tu sal, tu yodo, tu fiereza, aire de mar, oh tempestad, oh enojo, desdichada de mí. Soy un abrojo y muero, mar, sucumbo en mi pobreza. Y el alma mía es como el mar, en eso ha ah, la ciudad la pudre y equivoca. Pequeña vida que dolor provoca, que queda que pueda libertarme de su peso. Vuele mi empeño, mi esperanza, vuele. La vida mía debió ser horrible, debió ser una arteria incontenible y apenas es cicatriz que siempre duele.